Puta, que eres malo. ¿Moriste? Maxi, no te puedo revivir. ¿O sí? Espera, ¿moriste ¿Moriste o no? No. Lo mataste? Sí. ¿Cómo me salí? Puta, que eres <risa> malo. Ay, no, que te... eres <risa> ¿Por qué no, sí. me, no me dejó a ti? Ya, yo te he vuelto la partida. Si quieres, pues mata a mm -hmm. Ay, que eres <risa> malo, Maxi. <risa>